El libro no ha perdido fuerza. Se ha transformado a las conveniencias de las virtualidades. Nuevas fuentes o repositorios se abren a los estudiantes y a los maestros. En la actualidad hay muchos mitos sobre la información digital, los cuales deben ser analizados. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 10 de octubre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.